En el día de hoy lo que vamos a estar abordando es un approach general sobre lo que es la omnicanalidad, desde cómo apareció su evolución desde la multicanalidad, los elementos más importantes si tuviéramos que hacer un kickoff de una, una estrategia omnicanal hoy y eh, los diferentes casos que más sonados hoy en día para que ellos vean cómo los pueden trabajar. El Customer Experience es básicamente la, la hoja de ruta para trabajar adecuadamente la omnicanalidad. Si centramos nuestra estrategia de marca y de empresa en la persona y definimos cómo es ese journey que queremos que haga, a partir de ahí definimos cómo deberían ser las integraciones de los canales.